¿Qué pasa con Pitruenos, con Pitruenas? Como muchos sabéis, Pokémon Let's Go es una versión mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, minimalista de lo que sería un juego principal de la saga Pokémon. No están ni la mitad de los Pokémon, los Pokémon no pueden equiparse objetos, no tienen habilidades y ni siquiera existen todos los objetos que pueden usar los Pokémon, ni siquiera todas las Pokéball. Entonces, aquí viene la pregunta de este vídeo. ¿Qué ocurriría si pudiéramos meter Pokémon de otras generaciones en Pokémon Let's Go? Como muchos sabréis, existen varias herramientas para editar juegos de Pokémon. En este caso utilizaremos dos de ellas. Una será P.K.N.X., la cual nos permite editar características del juego, véase Pokémon salvajes, Pokémon entrenadores. Y la otra será P.K.Hex., la cual nos permite editar la partida guardada. Cambiar objetos de la bolsa, Pokémon que tengamos, eh, Pokémon que hayamos capturado, cualquier tipo de cosa de lo que es la aventura Pokémon. Y como estas herramientas sirven también para otros juegos de Pokémon, véase, Pokémon Sol y Luna o Pokémon Xy contienen datos de los 7.000 millones de Pokémon existentes. Así que vamos a introducir unos cuantos de otras generaciones en nuestra partida de Pokémon Let's Go y comprobaremos cómo reacciona el juego. Un replando y hace ¡pum! Vamos a empezar simplemente con Pokémon salvajes. ¿Qué pasaría si cambiamos todos los Pokémon de una ruta por Pokémon de otras generaciones? Lo que yo creo que va a pasar, así a priori, es simplemente o que el juego no cargue, no se pueda abrir, o que no aparezca absolutamente nada. Esas son las dos opciones que a mí se me ocurren. Otra opción podría ser que aparecieran Pokémon que ya conocemos, algún tipo de Pokémon que cuando el juego no reconozca eh, el Pokémon que se le asigna en esa ruta... Haga una sustitución por otro conocido Véase un Pikachu, un Eevee, un Bulbasaur, el primer Pokémon de la Pokédex No lo sé Vale, compitruenos, pues como habéis podido comprobar Ya hemos cambiado los Pokémon de la ruta en la que estábamos en nuestra serie Es decir, en el Monte Moon Y vamos a comprobar qué ha ocurrido Vamos a ver qué aparece nada más entrar al juego Continuamos nuestra aventura Y... nada Nos deja, no crashea, que es la parte importante Y no aparecen en Pokémon Puede ser hola, hola, no tenemos ni un solo pokémon me había parecido por un efecto óptico que aquí a la izquierda aparecía algo pero no, no aparece absolutamente nada esto era más que lógico, la verdad que eh, cuando pokémon te pide hacer spawn probablemente en la programación del juego detectará que no es un... oh, oh, oh, oh, oh Chansey, Chansey, Chansey, Chansey, ¿por qué Chansey? ¿qué ha pasado aquí? ¿Chansey? Vale, pues esto sí que es una sustitución Chansi Interesante, no Shiny Vamos a ver qué ocurre si Contactamos con él Ok, un Chansi normal y corriente Escapamos, nivel 8 Nada más Ha aparecido un Chansi, Pero nada más, esto sí que es extraño Porque... Hemos cambiado todos los Pokémon No estaba Chansey entre ellos, lo habéis podido comprobar ¿Qué está ocurriendo? Algo verdaderamente extraño Puede que alguno de los, de los Pokémon que hayamos puesto esté mapeado con Chansey Y por eso haya aparecido Qué extraño, pero bueno, interesante también Chansey puede ser un Pokémon Que tengan como sustituto bueno, Curioso, cuanto menos Y sigue sin aparecer nada Vale chicos, pues después de esta interesante prueba vamos a decir eh, Vamos a comprobar eh, qué ocurriría si metemos estos Pokémon en nuestro equipo Vamos a ver si podemos acceder al menú de Pokémon Si podemos editar esos Pokémon, ver sus datos Lo que yo creo que ocurrirá en este caso es que simplemente tampoco tendremos Pokémon Visto lo visto con los Pokémon salvajes puede que no tengamos nada en el equipo Cosa que también es extraña porque es una situación anómala en Pokémon No puedes ver tu menú de Pokémon si no tienes Pokémon No sé, es extraño eh, o que simplemente lo que he dicho antes, se sustituyan a lo mejor por chances, como ha ocurrido ahora con alguno de los Pokémon. No lo sé, la verdad, no tengo, mucha, no tengo mucha idea. Otra opción sería que aparecieran simplemente errores, como mi signo o. No lo sé, no lo sé. Vamos a introducir unos cuantos Pokémon y vamos a comprobar qué ocurre. Bueno chicos, pues ya he introducido los starters de varias generaciones en nuestro equipo y en el PC y vamos a comprobar qué ocurre al abrir nuestro equipo y, y, y tener estos Pokémon. Vamos a ello. Abrimos Pokémon y... ¡Oh! Son huevos y pone debilitado, lo cual es bastante raro. No me, deja, no me deja abrir el menú, le estoy dando a la A y no me deja entrar a ver ni datos ni nada por el estilo. Le puedo dar a sacar de la Pokéball. Y tampoco hace nada. Podéis oír el, el soniquete, pero no hace nada. Vamos a ver en la caja Pokémon. Ahí está. Vale. Eh, son todo huevos. Tanto los que estaban en el equipo como los que no. Ahí está. Aquí tampoco me deja hacer nada. ¿Me deja moverlos? Sí, los puedo mover. Pero nada más. Ordenar. Orden de captura. Se han ordenado según la... No ha cambiado nada. Vale, interesante, pone un 7 ahí. ¿Un 7? ¿What? ¿Qué es un 7? ¿Y por qué? Nivel 0, todos nivel 0, a pesar de que no estaban a nivel 0, pero pone nivel 0. Interesante, bastante interesante. Son huevos. Huevos debilitados, pone. Es muy extraño. En vez de poner simplemente vacío, pone un huevo. Que es como debes de, de hecho en este juego no hay huevos, si no me equivoco, ¿no? Porque la guardería solo te permite guardar un Pokémon, no lo sé, porque ni siquiera la he usado, así que igual me estoy colando. Pero me parece que no te permite este juego tener huevos, así que eh, es interesante que el huevo se utilice como sustituto de información, supongo, no reconocida, algún puntero nulo, alguna cosa de programación que no reconoce, hace pum y sustituye por un huevo. La verdad es que tiene huevos porque también ha salido un Chansey que es un Pokémon huevo... No sé, eh, interesante, interesante cuanto menos Otra cosa que podemos comprobar es ver qué ocurre si combatimos contra alguien con estos huevos debilitados Vamos a ver qué pasa si luchamos contra esta chica que la habíamos dejado pendiente en nuestra serie de Pokémon Y ver qué, qué reacción tienen estos huevos, qué Pokémon son, a ver si sale algo, a ver si no sale nada, no lo sé Como veis aquí sí que hay Pokémon salvajes porque esta es una, un piso diferente al piso del Monte Moon que habíamos eh, cambiado por Pokémon de otras generaciones ¿De acuerdo? ¿What? Pikachu, no me... ¡Uh! ¡Uh! Interesante esto Claro, hemos cambiado el starter Por un Pokémon de otra generación Y si, si os fijáis Aquí no sale nada para jugar No se puede jugar, de hecho Y pone, juega interactuando con punto El punto es después, ¿no? O sea, con nada, básicamente Interesante, no habíamos probado esto Y es verdad que era una opción a probar Y mira, pues interesante Ha salido sola, vale Vamos a comprobar qué ocurre si combatimos contra esta chica Hola chica, no, a ver, no me trolees Ahí está, ¿qué me vas a sacar, compañera? ¡Hala! esto es mucho más grande de lo que creía <ríe> Eso dijo ella <ríe> ha, ha sido Ha sido perfecto para este vídeo, chicos Ha sido perfecto, veamos a ver Uy, ¿se bloquea? No se bloquea Es perfecto Chica Mirna, un solo Pokémon Y es... Clefairy, vale, perfecto Me saca un Clefairy Y nosotros... ¿Clefairy también? No, un huevo Un huevo Shiny Un huevo Shiny El Pokémon no era Shiny, desde luego No te quedan Pokémon No tenemos Pokémon Te has quedado fuera de combate Vale, esto era bastante probable, también te digo Ahí está salido corriendo hacia el centro Pokémon Para que tu cansado y debilitado equipo Pokémon No sufra más daño No puede sufrir daño porque ni siquiera existe Le damos a aceptar Y primero vas a devolver la energía a tu equipo Pokémon Vale, pues no ha pasado nada Hemos perdido automáticamente Lo cual ha sido un poco decepcionante Esperaba que al menos pasara algo Vale, tampoco nos deja curar Claro, claro Tampoco, tampoco nos deja curar nuestros Pokémon No nos deja hacer nada y se ha bloqueado, se ha, estoy pulsando o sea, estoy dándole aquí a muerte Y da igual, da igual, se ha bloqueado no, no podemos salir aquí porque no hay manera de, de, de interactuar con el juego ya ¡Wow! Interesante, esto sí que, no sé, es interesante cómo romper Pokémon Let's Go ¡Qué guay, qué guay! Bueno chicos, pues ya sabemos que nuestros Pokémon... Huevo, son inútiles, no sirven para nada, no podemos ver sus stats, no podemos usarlos en combate, no podemos ni siquiera curarlos porque se crasea el juego, pero ¿qué ocurriría si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si a un NPC del juego le ponemos Pokémon de otras generaciones? Si luchamos contra él nos dará la partida automáticamente por ganada, dándonos el dinero y todo por el estilo, porque eso no ocurre normalmente en los juegos de Pokémon. Lo de perder con tu equipo, sí, eso sí ocurre, es una... Excepción controlada en el juego Pero lo otro no Así que vamos a ver qué ocurre Si le metemos a algún NPC Un Pokémon diferente Pues nuestro equipo ya ha evolucionado chicos Ya ha dejado de ser unos míseros huevos Y ahora es el equipo que teníamos en nuestra serie de Pokémon Let's Go Shinylock Tenemos a, a nuestro Dragoner, a, to, a to, todos están aquí preparados para probar a este montañero que de aquí que le hemos puesto los 6 starters de tipo agua de otras generaciones. Vamos a ver qué nos dé qué nos para este combate. ¡Ah! ¡Oh, ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Anda! Pero si solo eres un niño. No soy un niño cualquiera, montañero. Tú no tienes ni idea de qué niño soy yo porque voy a ganar este Shiny lock. Pero bueno, hoy no es día de Shiny lock, Hoy es día de ver qué nos tienes. A ver, montañero marcos 6 Pokémon. Los 6 starters, perfecto. Y... ¡Feraligar! ¡Uh! ¡Fe Uy, un Marowak. ¿Por qué un Marowak? Y digo, Feraligar va a sacar a Feraligar de verdad, sería épico, pero no, no parece que tenga la información. Nivel 1: No parece que tenga la información de Feraligar como tal, eh, de, del sprite, ¿no? Vamos a ver si es Feraligar o es un Marowak o qué coño es esto. Eh, vamos a ver. Eh... Vale, no, espérate. Espérate, ¿cómo podemos comprobarlo? Eh, vale, porque un ataque tipo agua, este tiene cascada, creo. Sí, pero esto. Vale, vamos a ver, vamos a hacerle cascada. Si es de tipo agua, cascada sería poco eficaz. Pero si es Marowak, debería ser muy eficaz. Entonces la pregunta es si. si oh, oh, oh, oh, ¿qué ha pasado. No le quedan movimientos. Y ha usado. ¿Qué? Ha usado el ataque de combate, ¿no? Imagino. Vale. Vale, interesante esto también, no tiene ataques Feraligar no tiene ataques en este juego Perfecto, vamos con Cascada Ahí está Y, vale, animación guapísima Y... ¡Poco eficaz! ¡Poco eficaz, chicos! Vale, entonces No es Marowak Es Feraligar Pero con una skin de Marowak O sea, los datos de Feraligar como tipo eh, Tipo agua Y... y... Y el tipo, eh, y perdón Y el nombre, todavía lo tienen dentro O sea, están guardados, se mantiene Y Swampert, aquí tenemos a Swampert Vale, interesante esto Swampert, obviamente Si yo le hago cascada, también nivel 1 Si yo le hago cascada Debería ser, eh, neutro, ¿no? Porque es agua-tierra Y efectivamente Es neutro No me dice ni muy eficaz, ni poco eficaz Si fuese un marwax sería muy eficaz Vale, pues Oye, interesante al menos, ahí está Empoleon Vale, vale, vale, vale, vale, o sea que en los datos de Pokémon Let's Go Sí que mantienen eh, eh, los tipos de todos los Pokémon que no sean solo eh, los originales ¿Se os ocurre alguna otra cosa que podamos probar? Porque no se me ocurre mucho más que probar en combate para averiguar cosas de estos datos de Empoleon, por ejemplo yo creo que no podemos hacer nada más Ya hemos probado que mantiene tipos Ataques no tienen Vamos a hacer, por ejemplo, eh, Rizo de Defensa Para ver si este tampoco tiene ataques Este este Empoleon. Este rizo de Defensa Subimos la defensa, obviamente Y Empoleon no le queda movimientos Ha usado, ah no, Force Geo Vale, ya no es combate, es Force Bueno, pensaba que era combate porque no, no me había dado tiempo a leerlo Force Geo Vale, pues ya está, ya está Tenemos la información que queríamos bueno chicos, pues hasta aquí el test. Por fin hemos encontrado algo interesante y es que guardan los tipos de todos los Pokémon en la base de datos a pesar de que ni siquiera estaba planteado que entrasen en este juego. Debe ser que tienen algunos paquetes de información que comparten todos los juegos de Pokémon y que lo irán aumentando según entran nuevas generaciones, pero... Eh, esos paquetes de información, pues en este juego por ejemplo, que no iban a entrar, les daba igual, lo han metido entero igual por no andar pendientes de quitar unos u otros Eso es interesante, bastante interesante, también interesante lo de los huevos, no o sé, sea, ha sido un vídeo que yo creo que merece la pena eh, Si se os ocurre alguna otra forma de hackear estos juegos, yo creo que alguna se nos ocurrirá Haremos otros vídeos sobre esto y, y nada, dejadme en comentarios lo que os ha parecido y ya estáis. si tenéis alguna, eh, alguna sugerencia, también podéis dejarlo en los comentarios y lo probamos aquí en vivo y en directo. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!